Esparta, tierra de mar y belleza. Cuenta la historia que cuando los descubridores vinieron por primera vez a Venezuela, se encontraron con indígenas amables y trabajadores que ofrecieron atenciones y riquezas a los nuevos visitantes. Esta esencia ha perdurado a través del tiempo. Y todo el que viene a Nueva Esparta se llevará el recuerdo de unas tierras hermosas y la atención de un pueblo cordial y alegre. Bienvenidos pues a Nueva Esparta, el polo turístico más importante de Venezuela que comprende las Islas de Margarita, Coche y Cubagua. Coche ha comenzado a explotar turísticamente sus bellezas. Es un lugar hermoso donde 38 kilómetros de costa están a disposición de los visitantes que aspiran pasar vacaciones en un ambiente de tranquilidad, lejos del ruido, el estrés y atendidos por los cordiales habitantes de esta pequeña isla, en su mayoría pescadores. En Coche podrá encontrar gran variedad de playas. Las hay solitarias, como Playa El Amor, o más concurridas como Playa La Punta, donde un festival de colores y deportes se abrirá en campo para permitirle gozar de un atardecer lleno de nostalgias. Y ahora hablemos de Cubagua, ese histórico lugar donde se fundó en 1500 la primera ciudad colonial de Sudamérica, ubicada en la costa oriental de la isla y que llevó por nombre Nueva Cádiz. Este es sitio predilecto para quienes buscan en las entrañas de sus ruinas revivir pasajes de nuestra historia. Esa que recuerda a Cubagua como el centro perlífero que durante la época de la colonia proporcionó a España una riqueza casi igual al oro transportado desde el Perú. Pero sin duda la gran reina de Nueva Esparta es Margarita que según leyendas debe su nombre a un romántico gesto de Cristóbal Colón, quien estaba perdidamente enamorado de la princesa Margarita de Austria. Amor que nunca fue correspondido, pero que el conquistador quiso honrar dándole su nombre a la isla más rica que descubrió en 1498. Antes que la isla llevara nombre de mujer, era conocida como Paraguachoa, nombre que le dieron sus primeros habitantes, los indios guayqueríes, y que significaba abundancia de peces. Pero realmente la abundancia que cambió la vida de aquellos aborígenes y sus conquistadores fue la abundancia de perlas, la cual despertó la codicia de los españoles, quienes al iniciar una desmedida explotación de perlas, convirtieron a la isla en una poderosa fortaleza costera. Durante el periodo colonial, la isla fue objeto de varios ataques por parte de piratas, razón por la cual hubo que fortificarla y crear un refugio para resguardar a la población. Fue así como en el año 1600, el rey de España, Felipe III, concedió el título de ciudad a la Asunción y le otorgó su escudo de armas. Hoy es la capital del estado Nueva Esparta donde tienen su sede los poderes públicos. En la Asunción, sus habitantes hoy viven en un ambiente colonial, rodeados de importantes sitios históricos que mantienen vigente entre nativos y turistas los recuerdos de un pasado glorioso que tuvo uno de sus momentos trascendentales el 4 de mayo de 1810, cuando la provincia de Margarita se unió al grito de independencia dado por la provincia de Caracas. En este proceso independentista, la historia de Margarita tuvo héroes como Santiago Mariño, Juan Bautista Arismendi y su esposa Luisa Cáceres de Arismendi, quien sin duda alguna es la heroína por excelencia de la guerra de independencia. La lucha por la independencia de Margarita culminó de manera gloriosa con la Batalla de Matasiete, que tuvo lugar el 31 de julio de 1817 y dio la libertad a toda la isla. La heroicidad y el coraje del pueblo margariteño recordaron a José Cortés de Madariaga los hechos que dieron el triunfo a la antigua ciudad griega de Esparta y por ello designó a la isla como Nueva Esparta. Marcados por este pasado de fortines, castillos, tesoros, luchas y heroísmo, Nueva Esparta es hoy un exótico territorio donde sobran los encantos naturales y contrastan la modernidad de toda ciudad cosmopolita con la tradición de pueblos centenarios que conservan intactas sus costumbres y formas de vida. Margarita siempre ha sido bella y hay que reconocer que al ser decretada Zona Franca, hoy Puerto Libre, la isla recibió un importante impulso para su desarrollo y se hizo famosa como destino turístico nacional para quienes buscaban un centro de compras, playa y sol. Por la mar se convirtió en un centro cosmopolita con tiendas que ofrecían variedad de mercancía importada a excelentes precios. La ciudad se llenó de modernos hoteles restaurantes y centros nocturnos. que la fama como destino turístico traspasó nuestras fronteras y comenzó a atraer a miles de extranjeros que cada año visitan las tierras margariteñas. Y es que definitivamente Margarita es un lugar paradisíaco donde la tranquilidad y la diversión están a disposición de los visitantes para satisfacer los más variados gustos y fantasías de quienes aspiran tener unas espléndidas vacaciones. Si hablamos de playas, hay mucho que decir y mucho más que disfrutar. Una de las más famosas playas de Margarita es Playa El Agua. Sus abundantes palmeras y finas arenas se convierten en el escenario perfecto para las animadas fiestas playeras que la han hecho tan popular entre los jóvenes. Paralelo a esta playa, existe un bulevar con restaurantes, hoteles, resorts y hasta un pintoresco mercadito donde podrá encontrar artesanía y artículos de playa a precios bien económicos. Ahora bien, si algo le sobra a Margarita, son playas. Las hay para todos los gustos y necesidades. Playa Huacuco es una hermosa playa oceánica, aunque también es recomendable Playa El Yaque por la tranquilidad y nivel de sus aguas. Estas características, además de las condiciones de viento favorables, han hecho famosa a Playa El Yaque entre quienes practican el Windsor. Está catalogada como una de las tres mejores playas del mundo para practicar este deporte. Por la cual ha sido seleccionada como escenario para efectuar los campeonatos internacionales de esta disciplina deportiva. Y en la zona norte de Margarita está ubicada Puerto Cruz. Se trata de una bahía de arenas muy blancas donde podrá disfrutar de uno de los hoteles más hermosos de la isla: Isla Bonita, Playa Caribe. Últimamente ha tenido un repunte de visitantes, no solo por la belleza de sus aguas y paisajes, sino porque cuenta con excelentes servicios para hacer su estadía más agradable. Para los más aventureros que pueden disponer de un vehículo rústico, Margarita les ofrece los mil y un tesoros por encontrar. Atrévase a descubrirlos, sobre todo aquellos que se encuentran en la península de Macanao, ...donde playas casi vírgenes esperan por visitantes... ...que quieran disfrutarlas y cuidarlas. Quizás una de las playas más lindas y accesibles de esta zona... ...es Punta Arenas. A ella puede llegar en vehículo convencional... ...para disfrutar de aguas claras y tranquilas... ...donde es usual encontrar conchas y animales marinos... ...de singular belleza. Y también en la zona de Macanao se encuentra la Arestinga, una hermosa laguna que junto al Cerro Copey conforman dos parques nacionales custodiados por imparques. El Parque Nacional Laguna de la Vestinga, que abarca una extensión de 75 kilómetros cuadrados, posee espectaculares canales adornados con ramas y manglares por donde revolotean aves de diversas especies, creando todo un espectáculo natural que bien vale la pena disfrutar. Si usted, en cambio, es de los que prefiere que su paseo se convierta en una experiencia que lo compenetre con la esencia del margariteño, con su cultura e identidad, váyase a uno de los tantos pequeños puertos pesqueros que abundan en la costa margariteña, como por ejemplo, Playa Manzanillo, Playa Moreno o Juan Griego, donde podrá aprovechar de conversar con los protagonistas de las típicas faenas pesqueras de la isla. Y ahora que hablamos de las faenas pesqueras en Margarita, existe un monumento natural que durante mucho tiempo ha servido de guía a los pescadores de las islas. Se trata de Las Tetas de María Guevara, dos cerros gemelos cuya forma recuerda los senos de una mujer. Y ya finalizando el día, después de disfrutar de tantas bellezas naturales, no deje pasar la oportunidad de admirar un hermoso atardecer. Eres Juan Griego el Dorado, del fuego crepuscular, un paraíso encantado que nos une para amar. Sos del ocaso a la cita, en la Galera Juan Griego, donde la mente se excita a ver la bola de fuego. En Margarita hay muchos lugares donde vivir esta grata experiencia, pero lo invitamos a acercarse hasta el Fortín de la Galera, en Juan Griego. Yo le vengo a contar la historia del Fortín de la Galera. Luego, usted quedará frente al sol para ponerle palabras a su manera de decir adiós. Y al caer la tarde, Margarita no descansa. Por la mar es el corazón de la vida nocturna de la isla. Restaurantes, discotecas y casinos. ...abren sus puertas para recibir a quienes buscan pasar un buen rato. Por la Mar es también el centro de comercio más importante de la isla. En esta ciudad existen tres zonas comerciales claramente diferenciadas... ...en función principalmente de los precios. En la avenida 4 de Mayo y Santiago Mariño... ...se encuentran las tiendas de renombre internacional... En el centro de la ciudad, en los bulevares Guevara y Gómez, hay ventas al mayor y de tal con muy buenas ofertas. Mientras que en el mercado de conejeros, usted puede encontrar cientos de pequeños puestos de venta, donde se consigue prácticamente de todo, a precios bastante económicos. Y después de tanta compra, no olvide probar la tradicional empanada margariteña. el gran desarrollo que la isla ha tenido en los últimos años queda ampliamente reflejado en el crecimiento del sector inmobiliario, el cual se puede palpar recorriendo los caminos existentes a todo lo largo y ancho de la isla. Donde se puede encontrar gran variedad de ofertas en viviendas residenciales y vacacionales, así como también hoteles y posadas para todos los gustos y posibilidades económicas. Igualmente, se han construido múltiples desarrollos turísticos y resorts, que demuestran la confianza de los inversionistas en esta región insular de Venezuela, quienes han contribuido a dar un nuevo impulso a la actividad turística y económica en la zona. Dejando atrás a la cosmopolita ciudad de Porlamar, en los pequeños pueblos de la isla se puede adquirir gran variedad de artesanía. Por ejemplo, en el pueblo de El Cercado, donde encontrará gran variedad de artesanía utilitaria de barro a muy buenos precios. Ahora bien, si usted está buscando el típico chinchorro margariteño para descansar al estilo de los nativos de la isla, acérquese entonces al pueblo de Santa Ana. Y hablando de tradiciones y de cultura, el aspecto religioso forma parte importante de la vida del margariteño. En el Valle del Espíritu Santo se encuentra el santuario de la Virgen del Valle, patrona de los mar...